Hola, continuamos con los tutoriales del diseño básico de un procesador RISC-5 y en este tutorial de hoy vamos a ver cómo realizar el diseño para incluir las instrucciones de carga de datos de memoria a registros. Estas son las instrucciones de transferencia de datos del RISC-5, están las de carga y las de almacenamiento. Estas instrucciones se han explicado ya en los tutoriales del conjunto de instrucciones del RISC-5. Lo que vamos a hacer en este tutorial es explicar esta instrucción, la instrucción de carga de palabra, y el resto de instrucciones se podrían implementar con algunos cambios. Estos son los campos de las instrucciones de carga de memoria, y esta es la instrucción que vamos a ver hoy, Load Word, Cargar Palabra. Voy a hacer un pequeño recordatorio de cómo es la instrucción de carga de palabra. Esto ya se vio en el tutorial correspondiente del conjunto de instrucciones. En esta instrucción tenemos como registro base el registro 19. Este es el registro fuente 1. Supongamos que en este registro fuente tenemos el número 24. Lo que hacemos es sumar el contenido de este registro a la constante codificada en la propia instrucción, el inmediato. La suma de estos dos, 24 más 8, nos da 32 que es la dirección de la memoria a la que vamos a acceder. El contenido de esta dirección de memoria es lo que se va a cargar en el registro de Steam. Esto es lo que vamos a implementar hoy en este tutorial. Importante recordar que el contenido de la memoria del RISC-5 es direccionable a nivel de byte. Así que cuando el inmediato suma 8, como en este caso, no suma 8 palabras, sino suma 8 bytes, que son dos palabras. Si no sabes a qué me estoy refiriendo o no te acuerdas muy bien, te remito a los tutoriales del conjunto de instrucciones donde se explica más claramente. Esto es lo que teníamos hasta el último tutorial. En los últimos tutoriales se vieron las operaciones con registros y con constantes y nos daba este diseño de aquí. Lo voy a apretar todo un poquito para que me quepan los nuevos componentes que vamos a incluir. Vamos a incluir la memoria de datos. Vamos a realizar unas simplificaciones en el diseño de la memoria para así simplificar el diseño del procesador. Vamos a diseñar la memoria igual que el banco de registros. Te remito al primer tutorial del diseño del risc 5 donde se explican las operaciones con registros. En ese tutorial se explicaron las características del banco de registros. La lectura de esta memoria va a ser instantánea, si despreciamos los retardos de las puertas, es decir, no va a haber espera de flanco de reloj para leer el dato. Cuando se pone una dirección de memoria en el puerto ad, ADD, el contenido de esta dirección de memoria sale por el puerto de salida combinacionalmente, sin esperar un ciclo de reloj. Con esto estamos diseñando un procesador monociclo, es decir, un procesador que ejecuta cada instrucción en un ciclo de reloj. Hacer esto nos permite simplificar el diseño, aunque tiene bastantes inconvenientes en las prestaciones y en la implementación real. Es por esto que estos tutoriales se llaman diseño básico del procesador RISC-V. Quizás en el futuro hagamos algún tutorial con un procesador multiciclo, que es más cercano a lo que se implementa realmente. La escritura de datos sí que estará sincronizada con el ciclo de reloj. Esto lo veremos en las instrucciones de almacenamiento. Para escribir un dato tiene que estar activada la habilitación de escritura y en el flanco de subida del reloj es cuando el dato se escribe. Por otro lado, como ya explicamos en los tutoriales del conjunto de instrucciones, la memoria RISC-V es direccionable por bytes. Por lo tanto, cada palabra puede accederse por sus bytes individuales y no hace falta que el acceso a las palabras esté alineado, es decir, que las direcciones sean múltiplos de 4. Sin embargo, para esta primera versión que estamos haciendo, quedará más sencillo si solamente accedemos a palabras alineadas. Haciéndolo así, pondríamos los 2 bits menos significativos de la dirección a 0. Por último, aunque la memoria puede tener hasta 2 elevado a 32 direcciones, es decir, que la dirección tenga 32 bits de ancho, en nuestro ejemplo, usaremos una memoria bastante más pequeña, ya que no vamos a necesitar tanta memoria para nuestro ejemplo, y además puede ser que no nos quepa nuestra FPGA, si es que estamos utilizando una. Además, debido a que estamos utilizando una memoria de lectura casi instantánea, seguramente no vamos a poder utilizar los bloques de memoria de la FPGA para implementarla y tengamos que utilizar la lógica distribuida, esto hace que la capacidad de la memoria que podamos implementar sea bastante menor. Vamos a ver cómo implementamos la instrucción de carga de memoria. La instrucción de carga de memoria, load word es una instrucción de tipo I. Y lo podemos ver aquí, en el tipo de instrucción que tenemos. Como hemos hecho otras veces, accedemos al registro fuente 1. Siempre estará entre los bits 15 y 19. Y estos bits se llevan a la dirección del registro fuente 1 del banco de registros. Como en este ejemplo, tenemos el número 20 en el registro fuente 1. Se accede al registro fuente 1 y por el dato de salida del registro fuente 1 tenemos el contenido del registro fuente 1. que En este caso hay un 8. Luego accedemos al inmediato que está codificado en la propia instrucción. El inmediato va desde los bits 20 al 31. Se extiende el signo y en este ejemplo tenemos el número 4 como inmediato. La unidad de control sabe que estamos en una instrucción de carga y por lo tanto va a seleccionar el inmediato de este multiplexor. Por lo tanto pone un cero en este multiplexor y el inmediato va a la ALU. La unidad de control va a seleccionar la suma porque sabe que estamos en una instrucción de carga de memoria. Y pondrá el código de operación de la suma, en este caso cuatro ceros. A raíz de esto nos dará el resultado de la suma, que será un 12, y este resultado de la suma no se va a guardar en el banco de registros sino que va a ser la dirección de la memoria a la que vamos a acceder. Por tanto, la salida de la ALU irá a la dirección de la memoria. Esto de aquí sí lo podemos hacer, porque la salida de la ALU puede ir o bien al dato de entrada de los registros o a la dirección de la memoria. Si no entiendes por qué se puede hacer esto, te recomiendo que veas el vídeo anterior donde se explicaban las operaciones con inmediatos. Una vez que tenemos seleccionada la dirección de la memoria, como en este caso la dirección de la memoria es 12, se seleccionará la dirección de memoria 12. Como esta memoria tiene lectura instantánea, vamos a tener en el dato de salida el contenido de la memoria, en este caso el número 3. Y ni siquiera vamos a esperar un ciclo de reloj para tenerlo. Va a ser instantáneo o con un ligero retardo, pero menos de un ciclo de reloj. Este número 3 es el que queremos guardar en el banco de registros. Así que tenemos que llevarlo al dato de entrada de los registros. Lo llevamos hacia el dato de entrada de los registros y vemos que esta línea ya estaba ocupada. Así que tenemos que analizar esta conexión. Esta conexión son dos líneas que van hacia el mismo sitio. Ya vimos que esto no se puede hacer. Estas dos líneas pueden traer valores diferentes y habría un conflicto en el dato de entrada. Para solucionarlo tenemos que separar los cables, poner un multiplexor y decidir qué dato vamos a introducir en el banco de registros. La unidad de control se encargará de decidir qué dato va a entrar y lo va a decidir según el código de operación que tenga. En este caso, como estamos en una operación de carga de memoria, va a seleccionar el dato que venga de la memoria y por lo tanto pondrá un 0 en la selección del dato. Al poner un cero, entrará el dato de la memoria e irá al dato de entrada de los registros. Simultáneamente tenemos la dirección del registro destino, que lo llevamos a la dirección del registro destino del banco de registros. Esta conexión ya la tenemos desde antes, en este caso tenemos el registro 21, se selecciona el registro 21, la unidad de control pondrá un 1 en la habilitación de escritura del banco de registros y a la subida del flanco de reloj se escribirá el nuevo dato en el banco de registros, el dato que estaba en la memoria. Con esto ya hemos cargado el dato de memoria en el registro de destino, que es lo que teníamos que hacer. Una cosa importante es que la memoria de datos tiene una habilitación de escritura y tenemos que poner un 0 para que no se escriba nada. Simplemente estamos leyendo. Y como tenemos dos habilitaciones de escritura, por un lado la habilitación de escritura de la memoria y por otro lado la habilitación de escritura del banco de registros, los diferenciamos, llamamos Write Enable de la memoria, WEM, y Write Enable del banco de registros, WHERE. Y con esto la unidad de control manejará la escritura de la memoria de datos y del banco de registros. Así que... Este es el diseño del circuito que tenemos por ahora. Con este procesador monociclo ya tenemos implementadas las instrucciones de tipo R, las instrucciones de operaciones de tipo I y la instrucción de carga de memoria. Vamos a resumir estas tres operaciones rápidamente. Si tenemos la instrucción tipo R de operaciones entre registros, lo que hacíamos era seleccionar el registro 1 y sacarlo por el dato de salida del registro 1, Seleccionar el registro 2 y sacarlo por el dato de salida del registro 2. El multiplexor seleccionará el dato del banco de registros y en la ALU tenemos los dos registros preparados para ser operados. La salida de la ALU se llevará al dato de entrada del banco de registros y el registro destino seleccionará el registro donde se va a escribir el resultado de la operación. Esta sería la operación de tipo R. La operación de tipo I de cómputo sería la siguiente. Por un lado, el contenido del registro 1 se lleva a la ALU. Por otro lado, el inmediato con el signo extendido se lleva a la ALU también. Y el resultado de la operación de la ALU se lleva al dato de entrada de los registros. Igual que antes, el registro destino selecciona el registro donde se va a escribir el dato y se guardará el resultado de la operación en ese registro. Esta sería la instrucción de tipo I de cómputo. Y la que hemos visto hoy, la instrucción de tipo de carga será la siguiente. Como en los anteriores casos, se selecciona el registro fuente 1. Luego el inmediato se extiende el signo y se pone en la ALU también. Se suma el registro 1 y el inmediato. Y ahora el resultado no se guarda en el banco de registro, sino el resultado es la dirección de la memoria donde vamos a acceder al dato que vamos a cargar. La dirección de memoria obtenida hará que tengamos el dato a la salida de la memoria y este dato se lleva al dato de entrada del banco de registros. El registro destino selecciona dónde se va a guardar este dato y se guarda en el registro destino. Este es el resumen de las tres instrucciones que hemos visto. En el siguiente tutorial veremos las instrucciones de almacenar un dato en memoria. Estas son la bibliografía y las referencias que se han consultado para elaborar este material. Espero que este vídeo te haya ayudado. Muchas gracias por verlo. Un saludo.